valiente, qué orgullo nos das, cada que pase te vamos a ayudar. Johnny, Johnny, sí papá. Yoni, sí, papá. Estás comiendo dulces. No, papá. Estás mintiendo. No, papá. Abre la boca. Ja, ja, ja. Johnny, Johnny. Sí, papá. Estás comiendo dulces. No, papá. Estás mintiendo. No, papá. Abre la boca We'll be do you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 ¡Qué genial!